La semana no puedes tener un proceso excesivo por eso me quiero comprar una barra para tenerla en casa y aquí practicar todo lo que quiera podría ir más veces a clase sí pero no sinceramente y, he visto las barras de en internet y me sale más barato eso que ir tres días a la semana cuando lo vaya consiguiendo los ejercicios van a ir saliendo poco a poco hubo otro día que un ejercicio era pues agarrarte a la barra con la pierna así, vale o sea, esto es la pierna así y soltarte solo con las piernas. La corva, o sea, la parte de atrás de la, de la rodilla donde dobla, es esto, y chadísima, mano Lo siguiente, se me puso una pelota en las dos piernas, tocabas, parecía como cuando pinchas una bolsa que va a salir agua, pues eso, fricción con la barra dices tú, madre mía me van a me... a mi novio le denuncian porque piensan que me pija. no, las rodillas también hay que decir yo soy una persona que me haces así Polar es una disciplina dura cuando yo por ejemplo veo a la profe que nos explica el movimiento siempre me pasa lo mismo la veo, me fijo la veo como la hace y digo no, no parece difícil sube fácil me pongo yo a hacerlo ¿Qué manera? Me sale a lo mejor una vez, me sale media y me tengo que tirar de la barra porque ya me caigo y al final de la clase tienes agujetas y ya te duele todo el alma de la fuerza que tienes que hacer. Es duro, pero mola. Cuando ves que... a la barra y te tiras hacia atrás quedando boca abajo con las piernas así o sea no me sale o bien porque no tengo suficiente fuerza de brazos que eso creo que no es el problema mi problema es la poca confianza en saber que no me voy a caer porque claro te tienes que miedo. Soy de las que de niña no sabía ni hacer la voltereta porque daba miedo. Con lo cual, si algún día me sale el invertido, va a ser un, un reto. Pero saldrá. Y muchos, muchos ejercicios así. También quiero decir que, pole por lo que yo veo, no es solamente para chicas de y jóvenes no conmigo por ejemplo va una mujer, como me ha dicho la edad 50 y algo y lo hace está más o menos a nivel que yo porque empezamos igual un poquito menos porque la cuesta más pero lo hace lo intenta, lo consigue y es lo que le ha dicho todo es ganar fuerza el cuerpo se entrena te cueste más, te cueste menos pero el cuerpo es una máquina si lo sigues entrenando a final tienes resultados hoy por fin le ha salido un ejercicio que Yo llevo dos meses que un día a la semana son ocho clases, con la de hoy nueve. No puedo pretender ser eh, aquí ahora olímpica, ¿por qué no? Y eso es Mire, lo pondré, si no lo he puesto ya, antes por aquí, para que veáis un poco los ejercicios, que parece fácil, pero no lo son. Y a mí no me sale nada 100%. Hay que limpiarlo mucho, mucha técnica, precisión, etc. Que nos enseñan Y una es en barra fija Que es la que más me gusta Porque sabes que No te vas a mover Si te mueves eres tú La giratoria Que hay como te marees Hay chicas Que se toman biodramina para no marearse Yo debería Pero paso olímpicamente Y Como no controles la barra puedes ser un boomerang empiezas a girar Gira. así y madre mía te mareas o apagaste sea, la barra y tienes que respirar hondo y la tercera es exótica para que se entienda bien es lo más parecido a las bailarinas pues exóticas, las varerías un poco despampanantes por decirlo taconazos con plataformas así y el tacón así muy poca ropa todo redes y tal a mí eso no me gusta tanto porque no te confianza todavía el próximo día me voy a llevar unos zapatos míos que tengo bastante altos a ver si poniéndome un poco ese outfit me siento un poco más eh, dentro de la clase porque se me da bien mover Te voy a...